Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, queridos, hoy tenemos entonces un nuevo, nuevo y esperado No sé, por algunos sí, por otros no, no sé, depende Hay detractores, hay gente que va a amar este, este nerfeo, podríamos decirlo Algo que tiene que ver con los ligeros con rueda, ¿bien? Bueno, eh, o los ruedines también dicho Bueno chicos, vamos a ver eh, voy a leer textual lo que nos pasó, lo que nos pasó a la gente de Wargaming Así que es todo oficial y es básicamente lo que ellos nos dieron Para que podamos transmitírselos a ustedes, ¿no? O sea, es info oficial Durante la transmisión con los desarrolladores anunciamos que, hemos, eh, que estamos trabajando en el reequilibrio de los vehículos con ruedas Hoy queremos hablar sobre los cambios, los cambios planeados Descripción del problema uno de los problemas clave para la mayoría de los jugadores es que los vehículos con ruedas sobreviven durante demasiado tiempo a pesar de estar bajo fuego enemigo masivo mientras se detecta activamente. Esto se debe tanto a su pequeño tamaño como a su alta movilidad y dinámica. Y dinámica sí, claro, obvio. Otro aspecto es que los vehículos con ruedas son casi imposibles de inmovilizar porque no se detienen cuando su suspensión está dañada. En cambio, simplemente disminuyen la velocidad un poco, bien, muy poco. El efecto de las ruedas dañadas, cuando es que, cuando es que le dañas la rueda, no? o sea, o cuando le podés hacer algo. Pero sí, le dañas la ruedita, pero nunca le tocas la vida. ¿no? En cambio, simplemente disminuyen la velocidad un poco. El efecto de las ruedas dañadas en la dinámica del vehículo es relativamente bajo. Para un efecto notable se deben dañar varias ruedas, y ni así tampoco, te dije todo esto crea una situación en la que un jugador que, eh, que. Todo esto crea una situación en la que un jugador para participar de manera efectiva en un vehículo con ruedas debe centrarse completamente en un solo objetivo a costa de ignorar otros aspectos de la batalla u olvidar otras misiones. Claro, porque sabes que te veo ligero con ruedas que estás pensando en esa mosca molesta porque es que estás con un caza, con lo que es y cagaste, literal, estás sonado. Estás sonado? Es más, encima, repito lo que vengo diciendo cada tanto, los mapas siguen siendo los de hace años, no están modificados, no están ampliados, cada vez todo tiene más movilidad, cada vez todo tiene más visión, cada vez todo es más, más, más, pero los mapas siguen siendo chiquitos, sigue estando minas, que minas, no digo que sea malo, es un gran mapa, pero un poquito más grande, un poquito más de que la mina sea un poco más grande, que los casas tengan lugar, que haya un lugar para todos, las artes que puedan pegar a donde quieran no hay problema, pero dame un lugar para los casas, para que los medios tengan buena movilidad, eh, y los CBR también, los, los ligeros con ruedas también puedan moverse, pero es que el ligero con ruedas sale de la base y en un segundo ya está en la mina y si da la vueltita y, y el otro equipo no tiene un ligero con ruedas o pasa algo así, ponele, es que los casas están en el horno, literal una pequeña ventana para causar daño. La dificultad de hacer un disparo preciso y otros factores aleatorios hacen que la destrucción de un, de un vehículo con ruedas sea una tarea no trivial. Esperen que voy a bajar el volumen porque me estoy volviendo literalmente sordo. Eh, a ver si la música está muy fuerte. Sí, un poco, ¿no? Bueno, ahí la bajo. Ahí la bajo por las dudas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, si suponemos que el oponente es un jugador muy experimentado. Que puede maximizar todas las ventajas de un vehículo con ruedas Entonces se vuelve muy difícil Contrarrestar este tipo de vehículos Porque además con HIT Se te ponen atrás y te empiezan a tirar Y encima sacan 500 450, pegan lo mismo que un pesado ¿Cómo puede ser que peguen lo mismo pesado? No entiendo Si tienen un 105 milímetros ¿El 105 cuánto pega? 350 Están desbalanceados por todos lados Para equilibrar los vehículos con ruedas Y reducir su capacidad de supervivencia Queremos hacer lo siguiente Dos puntos 1. Presten atención. Eh, aumente el efecto del daño a la suspensión, o sea, Aumentar el efecto del daño a la suspensión para hacer que cambie el comportamiento del vehículo, relentizándolo. Ok. O sea, que aumente el efecto del daño a la suspensión, para hacer que el comportamiento del vehículo varíe y se ralentice. Reducir ligeramente las características de los vehículos desequilibrados al reducir su potencia de fuego, pero es lo que dije recién, y movilidad, ajuste de la mecánica. Vamos a ver, queremos abordar el problema descrito anteriormente desde dos direcciones. Primero, haremos cambios en las mecánicas de causar daño a las ruedas. Anteriormente, una rueda dañaba, dañada afectaba solo la dinámica, no la velocidad actual del vehículo. Entonces, si seguía moviéndose sin perder velocidad, las ruedas dañadas no afectarían demasiado el comportamiento del vehículo. No, demasiado no. No afectaban el comportamiento del vehículo. Es que nada, era un 2% menos. Pero, si disminuye la velocidad, por ejemplo, al hacer un giro rápido, las ruedas dañadas causarán una dinámica más baja, lo que hará que sea más difícil aumentar la velocidad nuevamente. Queremos probar el ajuste de esta mecánica. Ahora, si las ruedas están dañadas, tanto la dinámica del vehículo como la velocidad disminuirán notablemente. ¿Bien? El daño a una rueda motriz reducirá la potencia general del vehículo, y el daño a una rueda de tracción afectará la velocidad. O sea, como que van a dividir las ruedas. Vamos a tener una rueda motriz y una rueda de tracción. ¿Bien? la motriz reduce la potencia general del vehículo y el daño a una rueda de tracción afectará a la velocidad. Bien, Teniendo en cuenta que casi todos los vehículos con ruedas en el juego tienen tracción total. O sea, traccionan con todas las ruedas. Por eso giran y van a las chapas. El daño a cualquier rueda, tanto retraída como bajada, provocará una reducción en la dinámica. Sin embargo, la velocidad del vehículo disminuirá solo cuando las ruedas dañadas toquen suelo. Además, el daño a la primera rueda tendrá el mayor impacto en la velocidad y la dinámica del vehículo. Para cada rueda posteriormente dañada, el efecto, generará, perdón, el efecto general aumentará. O sea, para cada rueda posteriormente dañada, el efecto general aumentará, pero menos abruptamente. Claro, capaz que la primera te bajan un poquito, si te bajan te rompen otra rueda, te bajan un poco más y un poco más y bueno. Un ejemplo simple. El Panhard EBR 105 se mueve a una velocidad de 95 km por hora. Después de sufrir daños en la primera rueda, pierde velocidad rápidamente a 68 km por hora. Y después de sufrir daños a otra rueda, la velocidad cae a 52 km por hora. Esto hará que el vehículo sea mucho más vulnerable. Reduciendo así sus posibilidades de supervivencia cuando se encuentre bajo un fuerte fuego enemigo. Ok. Bien, a ver si podemos ver un poquito este video también, que tiene que ver justamente con eso. Ahí está, ¿ves? Le pegan. before Antes le pegan un tiro en la rueda y seguía yendo a 95 km por hora. Ahora fíjate que dice 67 km por hora. Bien, entonces... Hay como una diferencia. Se nota que hay una diferencia ahora. Segunda rueda. Bien, segunda rueda que le dañan. Antes. Eh, Bajaba cuánto. A... Ah, para que me quede sin verlo. para. 95. Before. Antes. Ahora 67. Segunda rueda. Antes. A 75 más o menos sería por ahí porque terminó el video. Eh, y ahora baja a 52. ¿Bien? Entonces hay una diferencia, chicos. Hay una diferencia importante. Importante, o sea, bastante. Se nota, se va a notar mucho. Reequilibrio de las características técnicas. ¿Bien? A ver. Me tomo mi cafecito, que es muy temprano. El segundo aspecto de los cambios de prueba en los vehículos con ruedas es el reequilibrio de sus características técnicas. Queremos disminuir ligeramente los parámetros de manejo del arma, así como la aceleración y la velocidad máxima de algunos vehículos. Nuestro objetivo es mantener la jugabilidad distintiva de los vehículos con ruedas, sin hacer que se parezcan a una rama de tanques ligeros rastreados. Si alguna cosa no se llega a entender bien, es una traducción que hice del inglés más o menos. Eh, o sea, en Google Traduction, literal. Esperemos que una pequeña. Esperamos que una pequeña disminución en las características técnicas en combinación con el cambio en la mecánica de causar daño a las ruedas tenga un efecto suficiente en la reducción del rendimiento de batalla de estos vehículos. Puede encontrar la lista de cambios a continuación. Tenga en cuenta que los ajustes no son definitivos. No son definitivos Panhard EBR 105 Escucha vos, si tenés el Panhard 105 El EBR 105 Dispersión durante el movimiento eh, Pasa de 0,06 a 0,08 Bien Dispersión en el recorrido del casco De 0,06 a 0,08 O sea, un poquito más de dispersión va a tener No va a ser tan tan tan súper preciso Igual 0,06 de la dispersión. Hijos de men, es, está muy zarpado igual. Dispersión en el recorrido de la torreta. 0,03, 0,04. Va a ser un poquitín más impreciso. Tiempo de puntería 1,2 a 1,4. Rango de visión de 3,50 a 3,40. Potencia de motor de 750 a 720. Velocidad máxima. En modo rápido de 95 a 91. Velocidad inversa en el modo rápido de 70 a 65. Posibilidad de incendio del motor de 0,1 a 0,15. O sea, de 0,10 a 0,15 supongo que será. Eh, es un nerfeo importante. Es un nerfeo importante. A ver si les puedo mostrar... Eh... quiero mostrar esta página para que ustedes también lo vayan viendo además de lo que yo les voy diciendo pero bueno, no sé eh, se me hace un quilombo, se me hace un quilombo eh, Panhard EBR90 recién dijimos el 105 el Panhard EBR90 velocidad de avance en el modo rápido, lo voy diciendo despacio para que tu cabeza lo pueda asimilar y sepas que si tenés estos tanques va a pasar esto, bien Panhard EBR90 Velocidad de avance en el modo rápido de 85 a 83. Bien. Velocidad de retroceso en el modo rápido de 85 a 83. Potencia del motor arriba de 580 a 560. Conclusión. Creemos que tales cambios afectarán el rendimiento general de los vehículos con ruedas en las batallas. El papel de los vehículos no cambiará. Permanecerán efectivos en la exploración activa pero causarán menos daño a los enemigos, especialmente desde la distancia, y perderán, un poco, eh, y perderán un poco por su dinámica y velocidad máxima. Tendrás que jugar con más cuidado en estos vehículos, y las consecuencias de sufrir daños serán más graves de los que son ahora. Tenga en cuenta que esta es solo la primera interac interacción de prueba de los cambios planificados. Tenga en cuenta que todo lo anterior se puede llegar a ajustar. Esta, eh, que es plausible de que sufra cambios Vamos a repetir lo que tiene que ver con el Panhard EBR 105 Chicos, para que tengan una idea Dispersión durante el movimiento De 0,06 a 0,08 Dispersión en el recorrido del casco De 0,06 a 0,08 Dispersión en el recorrido de la torreta De 0,03 a 0,04 Dispersión en el... Eh, perdón, tiempo de puntería Tiempo de apuntamiento de 1.2 a 1.4, va a tardar más en apuntar. Rango de visión de 3.50 a 3.40. Potencia del motor de 7.50 a 7.20. Velocidad máxima en el modo rápido. Velocidad máxima en el modo rápido, 95. Y ahora 91 tendrá. Velocidad inversa en modo rápido, de 70 pasará a 65. Posibilidad de incendio de motor de 0,5. 1 a 0,15, 15. 15. Um, y el EBR 90 lo mismo. De 85, velocidad de avance de 85, 83. Velocidad de retroceso de 85, 83. Baja y la potencia baja de 580 a 560. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que los EBR, los ligeros con ruedas van a sufrir un NERF. Y va a ser un flor de NERF. ¿Por qué? Porque van a tener menos visión. Porque se van a mover menos. Porque van a tener menos potencia. Porque van a ser... Van a tener, eh, que, a tener que apuntar un poco más. No es tan fácil, no va a ser tan fácil dar al vuelta alrededor y así ¡pum! apuntar y pegar todos los tiros. No. Lo que, sí no veo, lo que sí no veo es el tema de lo que tiene que ver con. Eh, lo que tiene que ver con el. con la penetración, por ejemplo daño Vamos a ver, vamos a ver cómo se está dando, cómo se va a dar esto, por lo menos. Eh, lo que sí, a ver que nos explicaron. Antes a los CBR vos les disparabas a las ruedas, una rueda y seguían dando a la misma velocidad. Bueno, ahora va a reducir esa velocidad eh, y cuando le rompas otra rueda también va a reducir mucho más su velocidad que antes. Antes si bien la reducía, pero no tanto. Bueno, ahora se va a reducir mucho más. Eh, es un flor de nerf, la verdad que es un nerfeo importante a lo que es eh, los ligeros con ruedas. Yo en lo personal, si alguien me pide mi opinión, yo creo que este tipo de cambios era necesario. Era necesario por qué? Por varios motivos. Uno es que estaban muy, muy rotos. Los ligeros con ruedas hoy en día están muy rotos. ¿Por qué? Porque les pegas les con hit y las ruedas actúan como si fuera blindaje espaciado, con lo cual no le haces nada al tanque. Eh, le rompes una rueda y sigue andando casi prácticamente a la misma velocidad. Le rompes dos ruedas y ahí recién ves que fluctúa un poco o que vas perdiendo aceleración. Pero es que se va se va con la mira apuntada, con el auto apuntado y te las clava igual. Va, se pega, te pega sus dos tiros mientras se va con las dos rueditas rotas y el chabón se va, se va, se va y chau se escondió y nunca más. Y vos con tu torta, con tu tanque. Y no digo que tengas un pesado, no digo que tengas un pesado. Ni hablar si no es un pesado, ¿no? Hasta que vos giras. Imagínate que te encontrás el EBR de Tier 10 y tenés un 705A hasta que vos lo ves que el chabón te gira la torre. Que vos girás la torreta con tu pesado, él ya te dio 300 vueltas, te mató a tirazos, te entró por todos lados, te hizo lo que quiso. Las tiene todas. La verdad es que hoy en día los ligeros con ruedas las tienen todas a favor. No tienen una sola contra. Lo que podríamos decir que tiene como contra es que, a ver, dos cosas. Uno. No terminan de girar cerrado, del todo cerrado. Si bien giran un poco cerrado, pero no mucho, digamos. No hacen giros bruscos. Eh, punto 1 y punto 2, el tema de la visión. Creo que... Eh, yo realmente creo que la visión... Y me repito un poco lo que dije antes. La visión no creo que esté mal los 350 metros. Lo que creo que está mal son los mapas. Pero como es más fácil tocar los ligeros con ruedas que modificar un montón de mapas, entonces le bajan un poco la visión. Desde ese punto de vista, estoy de acuerdo. Igualmente estoy de acuerdo con todo el pack de cambios que se va a hacer. Creo que merecen un, un, un nerf porque es que se llevan las palmas en todo. En, en daño, en... Que repito, ¿cómo puede ser que un, un ligero con ruedas te pegue lo mismo que un pesado que te pegue 450? Es mucho, es mucho. Está, está demasiado bien el, el ligero con reas hoy en día. Pero bueno, amigos. Nada, eso, eso. Me voy a poner mi boina. Que me olvidé de ponérmela y me la quería poner. Pero bueno, no importa. Ya está demasiado tarde. No sé si me entra. Parezco un viejo con esto. Bueno, es que soy un poco viejo igualmente. Bueno amigos, eso, básicamente. Espero que hayan disfrutado el video. No sé qué piensan ustedes, si realmente les parece que esté bien o que están mal los cambios. Si creen que los ligeros con ruedas no están um, del todo del todo mal, que no estaría bueno que le gane este nerf. Yo creo que sí, yo creo que está bueno que le gane este nerf porque es... Uh, ya digo, están muy rotos en el campo de batalla te hacen totalmente la diferencia y siempre, si lo juegan jugadores con cabeza, que piensan lo que van a hacer que la tienen clara, te hacen el mismo igual o más que daño que un que un mediano que un, que un pesado yo creo que los ligeros con ruedas tendrían que ser un complemento del juego y no, y no tener eh, todo, todo lo que tenían hasta ahora y ni hablar en los eventos. ¿no? Por ejemplo, hay un evento que el EBR75FL por lo menos se lleva las palmas y que hace la, la diferencia. Y tal vez vos ya estés eh, sabiendo de qué evento hablo. Te voy a dar tres segundos para ver si adivinas qué evento digo de los que salen así anualmente. Eh, es en el cual el EBR75FL se lleva las palmas y es imposible de pararlo. Tres segundos. Bueno, en Frontline, chicos, en Frontline, en el evento de línea de frente, es que los EBR es, son, cuando viene una manada de EBR, sabes que eh, lo mejor que puedes hacer es darte media vuelta e irte. El tanque con el que estés, si vos estás en pelotón con dos amigos y tenés proguetos, lo mejor que podés hacer es irte porque te las van a clavar todas, te van a dar 800 vueltas y se van a ir y vos no le vas a pegar, capaz que le pegas un 40% de los tiros. Entonces... Ya, ahí hey, te das cuenta que hay algo que no está bien del todo. Entonces hay que parar un poquito esta. Esta. Esta ligera rodismo Ligero. Ligera ruedismo. No sé cómo sería. Esta onda expansiva de los ligeros con ruedas. Bueno, chicos, espero que se hayan entretenido un poquito, que la hayan pasado bien. Quiero saber sus opiniones. Déjenme abajo sus opiniones. Porque después a veces la gente de World Gaming. Quiere, quiere ver qué reacción hay en la comunidad Y yo quiero saber qué piensa mi comunidad Con respecto a esto Suscríbanse chicos, suscríbanse Que a los 5000 vamos a estar haciendo sorteos Grosos Métanse en el grupo de Whatsapp también Síganme en las redes sociales Claro que sí, en el Discord también tienen abajo, tienen en el Face Tienen todo Bueno amigos, ¿les gustó o no les gustó? Dígalo abajo en los comentarios Besos, chau chau Nos vemos en la próxima